Aló, Matías oh, Estoy cansado de editar Quiero andar en bici ¿Cómo te andaba la snap? Bien, bro. Bien? No, la raja bro. Bacán Oye, me hacía sentir mal, weón. <risa> me siento rarísimo con este casco Hace caleta que no lo ocupás Hay que seguir al chino Un gato Esto no pasa nunca. Cuando esa rueda deje de girar, perdí el equilibrio. Uh. ¡Oh! Uh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! calle y para el otro lado un barranco. Hace mucho tiempo que no venía para acá. Ay, Buena motivada, sí, Mati, buen. quiera, uh. ya <ríe> Qué rico estar acá, buen. Cuídense, niños. te cabra ¡Uh! qué rico <ríe> tan brutal esta roca <ríe> como que esta salida la primera bajada cuesta equilibrarse po. uno anda como tieso I <laughs> Qué rico, man. Esa recta le voy a soltar tanto que un pequeño error y pa. Todo esto era pura pista, no había ni un camino. Hace tiempo cuando trabajaba con los drones me, me mandaron a sacar fotos de los caminos acá. Yo así mirando todo sin bici en la camioneta, Uy. mirando todo esto y decía no. esa primera curva está buena. Uh. Ja. ¡Oh, ya ¿Qué estilo va a Bueno. Uh. Oh. Oh. oh, filete. <risa> Rica bajada, weón. Bien, iba... No cómodo, pero bien. ¿Ya estáis está cerca de casa o auto? Sí, sí trabajo acá al lado. Ah, bueno, bacán. Ponte, tengo el auto ahí. Nos vemos, compadre. Sí, si tocamos, ah, fuerte, Mati va fuerte, weón. Venía atrás, weón. <risa> Valiendo los juegos, venía. tiraste, El chino iba con sí. todo, weón. Iba problemado siguiéndolo. ¿Queréis probar esta? ¿Queréis pescar esta? ¿Cuánto pesa ahí? No, me menos bruto. Eh, peso 80 Yo también. La N9. Sí, a pasar. Pero no caerme nomás. ¿Puedo poner la arquilla un poquito más rápida? Sí, weón. Y empezamos a bajar al toque Sí, el choque está bien. Ahí vimos cómo sentir los pedales. Esos pedales son el experimento más... trata de acostumbrarte a esa hora. No, te digo eso. No, no, te digo la bicicleta. Ah. <risa> Ir conociendo la bici tranquila al principio. Si no, no hay apuro. No, a lo loco ni cagando. No, yo tampoco. Pero se siente rica, weón. Ya, colóquele nomás. Uha. La geometría cambia mucho. Ah, que gusta, weá La siento mucho más encima de la rueda. ¿Cómo anduvo el salto ahí? Se lo tragó, weón. No lo sintió. ¡Pa! Ah, sí. sí. Ah, Na, pero... Nadie consideró la caída de ese salto. Ah, pero iba a pasarla por el lado en En todo caso. Oye, la cago esta wea ¿Dónde está la rueda trasera? ¿Dónde está la rueda trasera? Media la <risa> <risa> Sentís que va vibrando nomás. Sí, no te De geometría cuesta un poco adaptarse y sentís que ahí flotando. Y esta, claro, la tenías un poquito más rápida, entonces como que va. Esa está full rápida, ni le veáis el, re... el rebote porque te va a asustar. Te sigo, tranqui. Ya, Uh. Oh, mi llanta, te escuché. Llantazo. <risa> <risa> oh, esto es neumático, weón. Hasta la otra línea. Hop, hop. Jajaja. <risa> Tragado. ¿A ti cómo te parece? Uh, casi ometiendo oh, abajo. ¿Qué te parece esa? Se siete ruedas, pero es distinta esa. Sí, totalmente. Acá, acá, acá, uh. que rico, weón. La cagüeta está sí un lujo, weón. ¿Te ¿Cómo? cambio? ¿O vais bien en esa? ¿Cuá que ¿Voy bien en esa? Sí, bacán. Oh. Ya, ¿todo bien? Sí. Démosle, okay. ya. Vamos. ¡Qué manera de salvarla! <risa> ¿Te pegaste en el manurio? Oh, ¡Suerte que te pusiste la pechera! Eh, fíjate la huella ahí. <risa> <¡Tum>, ¡Para arriba! ¡María mágica! <risa> ¡Magic Mary! ¡Uh, qué bien! Ya. Esta bicicleta te permite caldita, güey. me tocó a mí me tocó a mí ponerle un lletazo uh. estaba desinflado que yo sentí los neumáticos al toque encuentro la manilla de cambio Fui al hoyo y fuera del peralte. yo, ah no, acá no yo yo, vamos abajo. Se maneja bien la bicicleta. Oh, Sentí un sonido y no te veía. Dije que suena, Está rico, weón. Sí, te empuja para atrás o para el lado. Weón, te permite todo esta weá. Súper permisiva esta bici. ¿Qué casada? Súper permisiva. Ahora como que... ¿Es esa? No, perdona todo, weón. Bueno. Perdona más. La cagó, weón. La cola. Era weón que no la sentí. Ah, bueno, atrás sí. ¿Sabéis qué tiene el... ¿Sabéis lo que sí, sí, sí? Sí, se le echa menos. El ángulo. El ángulo, sí, la geometría. Te sigo. No, me caigo el peor rollo todo el rato. Oh, oh, oh. Créele a los neumáticos. <risa> la cagó, la surfea ahí atrás. <risa> <¡Wow>! <risa> Había sido un tomado. <risa> <risa> Buena, Nico. Bueno. Bueno. Oye, fue llantazo por llantazo, sentí algo, ojalá no haya sido feo. ¿Me gustó? Sí, rico. Ah, entretenido, weón. Rico el circuito, weón. Acabo de la bicicleta, perdís la percepción de toda la distancia que hay. Sí. Si hacemos la media cuesta para arriba, son sus kilómetros. <risa> Esta se puede hacer, se puede hacer. Cuidado, cuidado, <risa> cuidado, cuidado. <risa> ¡Ah! dale, dale, dale. <risa> no, la calle no voy. Tranquilo. Uh! <risa> ¡Nico! Fíjate en una diferencia, anda sentado, pégala a las piedras y vaya a sentir que el asiento no te patea. El asiento no se te separa del poto. Se queda pegada. Más que esto al final. Rica buon. Bici como normal, no es como la otra. Pero rica, weón. Bon. Se mueve bien. Y se comió el medio en casa ahí arriba. Y acá en el le va a enrielar. ¿Esta? Esta. ¿Y esa qué tal? Te permite, weón. Se no, no, no. perdona todo, ¿no? Todo, todo lo que yo no hago bien, esta bicicleta lo hace bien. <risa> no, se siente, mira, se siente estable, se siente, puta, súper eh, bien la cola, weón. una weá que, puta, como dices Germán, la weá, no es un mito, la weá va así, pegada al piso, no te golpea los pies. No te... Esta me movió caleta, perdí el, el, la técnica. O sea, perdí la costumbre y me, me chuteaban los pies de repente la otra. Claro Y también, lo otro, bueno, lo otro, como en contra, que se siente más cortita que esa Geometría O sea, geometría. la adelante la, la traía acá abajo A mí, quizás, para mí, mi talla sería XL acá ¿Esa es XL? ¿De XL? Sí Es chiquitita <risa> Puta, ¿qué vamos a hacer entonces? Pidámosle <risa> a la con que cambie la geometría Oh, oh, oh Qué rico que te gustó, buen... Sí lo más discutible de esta bicicleta es la geometría en realidad sí, Porque la, es muy distinta a, lo, a la geometría moderna La punta, la punta como que le falta todavía ese, ese extra Yo también me pasó en Chillán, me subí de la T8, de la T8 ¿Ya? A esta Sentía que la T8 que es de trailer era más chopera Me está cuidando Sentía que en esta me, me subí sentía que iba arriba como una... Iba arriba a la rueda delantera sí, No sí. Esto... Y el asiento sí. arriba de la cresta, así es raro Es raro que la rueda vaya justo debajo tuyo porque como que le cuesta más anticipar lo que es, porque a ver, por lo general yo voy mirando de la rueda un poco más adelante. En esta, como que tendría que mirar más ahí, tendría que mirar más acá no. dos metros y no más. Pero es ¿eh? cuánto tiene este 66? Ya, ya. 66, sí. ya. No, tiene 66 Yo pensaría que pasa por el tema de la caja. Mira, yo creo que aquí las veis que esta es harto más alta que cacha. Ah, no, igual está es más para acá, claro. pero yo creo que de caja esta es más alta un poquito más alta caja ¿he de hecho pero, <risas> pero me la llanteaste <risas> igual no, no, no pasa nada no, nada perdonar nunca. <risas> no te, te lo perdono al tiro pero te lo voy a recordar siempre <risas> mira es la opinión de un pato porque la verdad que yo no, no ando tan tan fuerte pero para los usuarios promedios que me imagino que andan un poquito como yo es una cuna la, la cola es rara no se siente nada weán. nada, man, no, no si nada. Es, es, la, la extrañeza de bici pero funciona ¿Funciona de alguna forma funciona? ¿Y no la hay pedaleado para arriba? Ese es otro cuento. Ese es otro cuento, weón. Es una bicicleta extraña. Agarraron una bicicleta e hicieron un bicho raro. ¿Qué es? caché que el departamento de ingeniería que armó esta weá, que son los de Neil. ¿Qué es Neil? Como se llama la empresa. Es el Claro. El Neil del Darrell Boss Pasó como 20 años diseñando esta cuestión. Claro, pues y el weón. ¿Qué pasar en su cabeza a decir, weón, esto va a ser un émbolo? ¿Va a estar conectado uno? y esta va a te va a reducir la fricción y vaya a perder, vaya a perder menos pedaleo la volada del Mono era simplificar el choque y mejorar el sistema mecánico claro, simplificar claro toda, toda la, no tener ese entramado de pivotes que tenía hoy en día en la bicicleta no estándar y la N9 que tal anda, anda bien no? la N9 la sentí rica, bueno, es estable pero logra ser ágil, la metí en algunas curvas bien y aguanta los megos golpes y el Mono Pivote que tal? No le sentí nada, igual hace tiempo que no ando una bici como estándar, pero no le sentí nada raro, bueno. O sea, si tú te subieras la hoy día? Yo creo que, no, entre la Asnap y la Polygon, cuando me subí a la Polygon me gustó el tiro, la sentí rara, pero me gustó el concepto, ¿No? me ayudaba en todo un poco. Y la, pero ¿y el... entre una N9 y una Asnap, mejor... hoy, hoy ¿tendría que fuera mejor la SNAP? Después de Después haberme subido a la X-Quart One, Siento que los cambios entre BPP, FCR, monopivote con demultiplicador, Horsley Los cambios son tan sutiles sí, sí. Una vez anduve en Chillán, la cona de la vale. ¿Ya? Y que el monopivote zapatea, zapatea, zapatea ¿Sí? O la sentí zapatear una vez y eran unos... Una eran unos hoyos brutales ah, yeah, yeah. Y ahí dije, como vos que en verdad yo creo que más que el sistema Te hace más la diferencia el shock oh, sí. Con el dumping que tenga el shock que yo tenía antes, la misma que la Vale, la misma cona y yo le sentía que era una ruta esa ahí y como se venía despegando sola del suelo la cona es súper lineal entonces sensibilidad inicial no tiene donde tú la SISQ la como la sentí recién, como es más progresiva ya. no sé si yo vi sugestionado o qué pero la sentí sensible en el primer tramo ya, es bien, bien, bien suple en el primer tramo ¿le encontraste un soporte? ¿cómo? ¿le encontraste soporte? O sea, me tiraría, estaría más confiado en salto Grandes con la Cisco que con las Snap. Si las Snap, te acordás, que siempre decíamos con los tokens y la ah, progresividad y todo eso. Ah, perfecto, ya, siempre tuve un tema en... atrás. Sí, la bici funciona muy rico y pedalea bien ¿Sí? porque no es tan progresiva, o sea que no tiene tanta sensibilidad inicial ya. y por ende tiene una plataforma más estable en el pedaleo. Perfecto. Ponte tú una capra, una YT. Es muy progresiva y muy sensible, pero sea la cresta al pedaleo porque no tenéis plataforma. Exacto, y hay, hay muy abajo cuando tenéis que pedalear. Es una moto. Es muy abajo. Es una moto, sí, la sí, es, es una... Oh, vaca, vaca, vaca. Oye, qué guay el tendero que está en la mitad del camino. Pero rica bici, weón. La, la, la tuya me gustó caleta. ¿Qué? Me costó acostumbrarme al freno delantero, lo tenéis más largo y frenaba menos porque ¿Qué? se está sentando, parece. Ya, puede ser. Cuesta que se siente un par de bajas. Sí, pero yo creo que comparado con la primera bajada. No, que te cambia totalmente ¿Y los pedales? ¿Qué tal los pedales, pedales? raros eso? Los pedales bien, pero como te decía la, la bici me tiene mal acostumbrado y la, ah, la tuya me sacó las patas un par de veces Sí, te tiran te tira unos kickbacks. Te tiran unos kickbacks. Lo mismo que te decía abajo ¿Qué tienen tus pedales? Que cuando le pegáis a las piedras no te levanta el poto Sí eh, ah, eso, es, Esa sensibilidad es la que te saca los pies de los pedales, ¿cachai? Sí, ya, ya, ya Cambio la polygon, de ahí los pies planos y no te los saca porque no te pega es una weá muy extraña, weón. Bueno, como hacer trampa. El DMR, weón, la cagó. Ningún minuto me preocupé de las piernas. Ningún minuto me preocupé, perdón, de, la, de, de las patas. Es que entre los DMR, y el sistema de suspensión y una zapatilla buena, no te preocupes sí. más, weón. No, es no, como hacer trampa, la weá. Básicamente. Básicamente. Básicamente. Esencialmente. <risa> ya, Mati. Te toca a ti ahora... N8 y tú con la Polygon. Es que no tengo, no traje pedales para cambiar los pedales. Algo del... Pero ponte mis zapatillas. ¿tú? No tenemos una llave de 8? O sea, ahora toca. Dale con la mía nueva, por favor. No, tranquilo, si es que Mati, Mati no vaya a probar esta. Otro, yo creo en otro momento, quiero probar la arriba. Sí, qué, qué. Ya. Seguro, no hay manera de cambiar pedales o hacer algún. La tengo esta llave que es una llavecita de... Permiso, Nico. Sí. <ríe> Gra Gracias por el ofrecimiento. Gracias por el ofrecimiento, pero. No. no, pero se manejaba rico la máquina sí. Para el precio Somos unos somos Raiders bien nerd bro. Hemos pasado toda la andada hablando de Isi Ese puede ser el mío, ¿no? ¿Este es el nuevo, no? Eh. Eh. ¿Este era? No, este es el... Que ya, dime que, no, que le hice daño <risa> Déjame hacerle daño a tu Isi Le hiciste daño <risa> Gracias ah, bueno, tiene, tiene un acá. No, Lo otro que, que si trae muy malo está Isi Son los puños No, no los lo puños son horrorosos Yo los míos los saqué así bueno, lo, Yo lo... Es que estoy buscando los naranjos pero el chino no le queda ni como que me da pascola ir a buscar Entonces, yo diría que traer, ¿Te gustan esos que tengo yo? ¿Cuáles son estos? Los que ah, traía la snap eso mismo. Yo tenía esos Yo tenía esos mismos Yo tenía que traerse no? un container de esa weá Que sonaba lindo ¡Snappy! Tan bonitos los colores bro. Es distinto a la... Este ¿Qué es, año ¿eh? es? Este el modelo que viene en el cuadro solo Ah perfecto no, sí. Edición, edición, edición limitada solo. Démole. Oh, tai cicleta en la patada. Ya voy. Voy de ahí, cambiamos. Dale nomás. Drop. Uy, le pedí al teatro, ¿no? Man. En verdad que no patear los pedales, nada Apúntala y deja que te lleve uh, Apúntala bien, así. Qué lindo, bueno piedras que quedaron ahí, sueltas. ¡Piedra roja! ¡Cuántos años! Pues? mantenerse en la línea si no uy está apagonoso si no, no haría hombre muerto siempre nos estamos tirando abajo oh. no quiero parar bueno 大沙拉 ¡Soy un animal! ¡Ah, <risa> oh, qué rico, bueno! Oh. Oh, venía en un trance. Oh, oh, como le entró de jugado. Yo le entré mucho más despacio. Que el Mati. Oh, como se pegó un flatazo ahí arriba. Cacha. Dani, stay on your bike. <risa> Oh wow, le veía el palo Salta plano Bueno, yo creo que en esta bajada no bajando, te dais cuenta los... Lo poco que falta para que te saquen la cresta oh, con el terreno man, seco, ese con, eh. como gravilla Vaya el límite, esa, esa, esa última selfieada que te pilla cansado me caga, ahí co Te comiste el escalón, pero donde lleno sí, Es que Igual no caché por donde iba, y dije, ah... pico, ahí lo hay, hay, hay, hay sí. que darle nomás, pues cagaste No, vaya, a... todo o nada. Ay, no Caí <ríe> oh, oh, oh. terrible, güey. llegué a mover la manilla de freno caí terrible el salto arriba. ¿Sí? Así, jotón. Puro. esta sí que es la última. Nunca no la última, una más. ¡Ah! Oh, es un hueón. Amateur es pero Amateur, amateur. ¿Te sigo mati? ahí estoy ya concentrado. Veo que mueve una cantidad de piedra, vamos que llegar al susto Me acordé esta vez. Hola, <risa> bueno, <el> nomás digo hace. <risa> Tokyo es... drift. Tokyo drift. Oye, que está buena. Oye, que está buena. Qué lindo, weón, sí. cacha los colores. Dale, dale, dale Mati. Dale, tú. dale. Debo insistir, señor. No, no, no. <risa> Como está, Juan, qué rico esto, Juan. Solo he hecho estar acá. De cabros. ¡Uf! ¡Uh! Dele dele. ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! Oh, ¡Ay, no le importa nada. Probemos la viene de la izquierda. Muy bien. Qué rico, weón, ah, se pasó. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. La mejor escapada, weón, bon, sí, que hacía al frente pero del computador. La, bueno. ah. oh. la cola, ¿la sentiste irse? Bueno, la... doble para acá y iba así. <risa> Vuelve ahora, le dijiste. Vena, ven bolona. ¿Ah? Buen bolón de piedra. Era eh, el que estaba justo en el centro. pa. Buena <risa> Qué rico, gracias, gracias por la invitación, cabrón. Bueno, bueno, bueno. Se pasó, weón. ¿Ah? ¿Una fotitos. ¿Sí? No para que salimos a andar. <risa> Abrácense los huevos, ¿vale? Eh, que van a O si fuera tuya. <risa> bueno, cabros. Te ya perfecto. Un, pongo... una rodada. Sí, obvio, dale. Bueno, pega voy pega el, ¿Vere el veredicto del test de estacionamiento. A ver 10 metros Oye, agarra los pedales. Los pedales son, son brutales, cómo, cómo lo toman, yo Eso que estoy con la fijación, Cómo se siente, bueno es como un sofá, es como un trampolín. <risa> sí, eso es. es como Abajo, que te te paras ahí arriba una cama saltarina y ese es el efecto que tiene. <risa> claro. no, si los 180 se sienten. Pero o sea, uno como, te como te que mira para acá. <risa> no si los rocones bueno, pasa pasa a su lado. Bueno. Sí, después de andar en la tuya pasé el Rock Garden y estaba consciente que llevaba las patas planas, no no estaba levantando tobillos nada no. y no se me movían las patas. Ya sabéis, Cristian. <risa> bueno, ¿Qué pedales? ¿Qué Cristian. ¿Qué Cristian? Bur. <risa> buena, Bur. Antes que la bici se fijó en los pedales. Sí. ¿Si, si te gustaron las bajadas de piedra roja, dale un like. Si tienes algún amigo que. Hay veces que quedo acá pegado y no se me ocurre nada. No, pero mira, ¿sabéis qué es esta weá? Yo creo que esta es una buena bajada para quien quiere empezar a, a iniciarse, por así decirlo, en el descenso, weón. En el descenso, bien descenso porque eso es rock de ahí arriba <risa> Por eso, pero no es un descenso mortal como otros, ¿cachai? Que en verdad llega a la punta sin sus pechillos <risa> Este, pa, este <risa> es para bueno. el salto de calidad como allá para Por eso, el salto calidad, ¿cachai? Cuando querí, cuando, porque hoy en día el los que hacen duro puta, también le gusta pegarse sus paseos de descenso como Entonces es una buena... Alternativa Es opción para partir como primer descenso Y creo que este weón bueno, está a la raja ah, Si ¿tú? tienes algún amigo que le gusten los, los descensos técnicos y difíciles Comparteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Opa! Pero, pero. ¡ay! ¡Pégale! ¡Dos! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¿Ah, ¿Hay que pegarle? Oh, ¡Por Dios! Oye, mi cámara, bueno, me he <ríe> ido de pegando despacio. No, verdad. Ay, la que es la tuya. Mati le pegó.